Y, no, y evidentemente es lo que están haciendo, ¿no? con brocha gorda diciendo así a las bravas que el señorito Juanma Moreno eh, lo que quiere es secar eh, Doñana, que es una forma de en fin, de presentar la cuestión que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad, porque Sandra León la ha pecado maravillosamente bien. Y efectivamente ahí lo que hay, es un, de lo que se está hablando, es un bronea de calificación las aguas en cualquier caso y, y en, un, en ningún momento se está hablando de utilizar el agua subterránea del acuífero de Doñana sino del derecho a tener un regadío que antes eh, ya era tuyo porque tus tierras eran de regadío y injustamente te quitaron esa calificación de tener la calificación y a partir de ahí de poder usar las aguas eh, las aguas superficiales que en este caso vienen dado de unos trasvases que la propia Junta de Andalucía de la, en la época del Partido Socialista se comprometió a hacer y que estaba comprometido en que lo harían de manera in, pues, eh, inmediata y que sin embargo nunca han hecho. Por tanto, sí, pretenden decir que es que el Partido Popular va contra la ecología, quiere sacar Doñana y todas estas cosas, pero la gente que vota en realidad en toda esa zona, y muchos de ellos son agricultores y son regantes y es gente de los pueblos, etcétera, etcétera, sabe que no es verdad. Sabe que la verdad es la otra, porque no están utilizando el acuífero. El acuífero, y eso, eso lo ha dicho el presidente de la Junta de Andalucía, es sagrado. No se va a utilizar el acuífero de Doñana en, en ningún caso, Sino que lo que se pretende es que efectivamente se hagan unas obras porque los regantes y los agricultores también tienen derecho a vivir. Y cuidado, que la producción de los agricultores es luego la que va a nuestros supermercados. Y es lo que permite que tengamos unos precios más ajustados o no. Porque si toda la producción de fresas y de otros, eh, otros productos que tenemos en esa zona eh, de España se de deja de existir, entonces evidentemente vamos a tener un problema de abastecimiento, por tanto escasez y por tanto los precios serán más caros y entonces sí que nos afectarán a todos.